Y ahora es el día 5 de abril y pues esperamos que esto pueda ser de ayuda y que pueda ser de bendición para su vida. Gracias, gracias mil este, por acompañarnos y también de, por compartir todo este material que estamos eh, haciendo para ustedes y para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y ahora nos toca irnos a Lucas 19 capítulo 19 verso 10 de la Biblia Dios habla hoy y... El tema es por demás eh, precioso porque Jesús vino a buscar y a salvar pues, ¿qué cosa? lo que se había perdido. Y eso es, lo vamos a estar viendo de la, en la parte baja de, de, de este capítulo 19, eh, ahí en el verso 10, donde narra con respecto a saqueo, cuando le dice baja, baja, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Entonces Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa Fíjate qué hermoso es que estas palabras resuenan ahora en el día de hoy precisamente Hoy, hoy, hoy resuenan este 5 de abril Cuando Jesús nos dice Hoy ha llegado la salvación a esta casa Y dice más adelante, dice Porque este hombre también es descendiente de Abraham Y es que de la descendencia de Abraham pues somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida y en su corazón. Somos adoptados como hijos también. Es una adopción, nada más porque aceptamos la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Entonces, ahí ya en el verso 10, dice, pues el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, qué, qué interesante es, mi amado, mi, mi amada que el Hijo del Hombre, o sea Cristo Jesús cuando vino a esa tierra fue con un propósito y el propósito de venir a darnos la salvación y es por ello que es tan importante que nosotros podamos estar en esa disposición de ser hijos de Dios de venir de la descendencia de Abraham por la fe al recibir a Cristo Jesús en nuestra vida y en su corazón tú ya le recibiste no, no, no le has recibido bueno, tú que ya le recibiste, que bueno, te felicito pero tú que no le has recibido yo te invito a que hoy recibas a Cristo Jesús en tu vida y en tu corazón, para que pasas a ser también de la descendencia de Abraham y por la fe hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos su santo nombre, dándole gracias por su amor, por su misericordia. Señor, en este momento voy a ser como un instrumento esta oración para que este mi amigo y esta mi amiga, este mi amado y esta mi amada, que están oyendo y viendo este video, Padre Santo, que ellos al repetir esta oración, usted también los, los tome, los acoja, Señor, como también como su hija o como su hijo, y dile tú, mi amado, dile tú, mi amada, dile así, Señor Jesús, yo lloro mi vida, mi corazón, en este momento, para recibirle como mi Señor y como mi Salvador, venga a mi vida, Señor Jesús, yo quiero también ser un descendiente de Abraham, y quiero ser un hijo de Dios, y si ese es el, el camino, entonces yo le recibo hoy para la gloria del Padre en Cristo Jesús y me arrepiento de todos mis errores y de todos mis pecados y a usted le recibo como mi Señor y como mi Salvador. En Cristo Jesús, Padre Santo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias mi amado, gracias mi amada por haber hecho esta oración. Y si puedes, compártelo y también compártenos un correo para que nos digas